Bueno, buenos días. Eh, yo soy Rosana Gutiérrez, y nosotros trabajamos en Zárate, en la agencia de extensión. Vinimos el año pasado eh, a esta jornada de formación de biosolarizadores. Ahí don Paganini, don Paganini, que es mi jefe, y Don Paulinelli entusiasmaron a, a mucha gente que estaba allí. Así que nosotros en Zárate tenemos una huerta agroecológica demostrativa que utilizamos en un lugar que es el SIC, un centro integrador comunitario. Ahora, después les muestro unas pequeñas fotos. Eh, y el suelo es un relleno. Allí, hace más o menos ocho años, desarrollamos una huerta eh, y tenemos un gran problema con el sorgo de Alepo. Era el, el, el problema que desencadenó el, el, la jornada que hicimos de, de biosolarización. Les cuento. Eh, Llevé, hicimos un ensayo de stevia y mmm, todas las plantas que teníamos en este experimental, las trasladamos algunas a, a, a esta huerta, hicimos un ensayo, ah, ahí subí, ahí está. Eh, y, y llevé las plantas con la tierra de aquí, con el suelo, y también pequeñas raíces que seguro que se fueron de sorgo de adiempos. La cuestión que en un sector de la huerta se infectó bastante muy importante con sordo de Alepo y realmente tomamos conciencia cuando empezamos a encontrar plantas en otros lugares de la huerta porque uno desgraciadamente no limpia adecuadamente las herramientas los zapatos va trasladando eh, la maleza a otros sectores entonces surgió en, en el mes de octubre una jornada hicimos una jornada en un curso de huerta el primer eh, la primer encuentro de ese curso de huerta, el 5 de octubre, hicimos este ensayo de biosolarización. Y para eso eh, estaban todas las, las, las personas que venían al curso muy interesadas, todo el mundo desconocía de qué se trataba. Celeste armó un folleto casero de lo que era la biosolarización, bueno que le entregamos a las personas que vinieron, y yo me fui a una ruta coseché, decir, corté nabo silvestre, toda en floración, en octubre y más o menos eh, dos bolsas y media eh, no sé bien para decirle los kilos que tenía, ese era material fresco eh, florecido y no lo pude triturar, sino que estaba cortado groseramente ¿no? y bueno, y ahí armamos esto, que les conté? Lo que hicimos eh, antes, ¿no? El día previo, eh, un día o día previo, regamos abundante, eh, claro, marcamos en un sector de la huerta, eh, había plantaciones, habíamos sembrado de los otros tablones que se ven. Y eh, bueno, lo que hicimos además ¿no? era remover, dejar todo bien mullidito y nivelar eh, junto con el riego. Eh, bueno, cuando llega Rosana, incorporamos el nabo y eh, pues, claro cubrimos con el plástico previo, como me había dicho la señora eh, hicimos un sanjeo por segunda manera para poner el, el nylon y con la tierra que habíamos sacado que quede todo bien apretado para que no eh, se nos salga bueno el ensayo empezó el 5 de eh, octubre y se levantó en enero y atravesó dos tormentas. Vieron que contó Nene que llovió mucho en noviembre, una de las lluvias se inundó, ese sector de la huerta, y en, eh, y en enero una gran tormenta levantó parte del nylon. Entonces, bueno, ya eh, cuando se levantó el nylon lo dimos por finalizado. Pero el estuvo en el lugar 80 días. Eh, la experiencia, si bien recogimos un montón de cosas para mejorar, ¿no?, Así que este año vamos a apostar a cubrir todo el sector. Bueno, ya tenemos algunas ideas de cómo lo vamos a trabajar, pero en el lugar que biosolarizamos eh, realmente no, no había rastros del sorgo de Alepo. Y aún ahora, eh, digamos, nosotros no cultivamos en ese lugar, no es de cultivo, pero sí se instaló, que era lo que buscábamos, otras plantas, eh, ¿no?, otras arbences del lugar gramilla, diente de león vinagrillo, y eso era el resultado esperado por supuesto que esto no va a durar mucho porque todo el entorno hay sorgo de Alepo. así que este año que vamos a volver a repetir el, el, el ensayo va a cubrir todo el área donde estaba primitivamente la stevia que infectó con el sorgo de Alepo, y bueno y, y esperamos obtener mejores resultados que este resultado ya sea permanente una cosa que les quiero contar es durante mucho tiempo hicimos un desmalezado manual ¿no? del sorbo de Alepo, ¿no? y eso no da resultado, por más que eh, removíamos el suelo con la haya, eh, es decir, un trabajo no de arrancar sino ¿no? en algún momento bien, no, no, da, no da resultado. Es decir, que el sorbo de Alepo es una maleza que se instala muy agresiva y que eh, los métodos comunes no sirven. Así que hay que estar pensando en este tipo o como Mónica propuso con una eh, con algo más impermeable como es el silo bolsa. ¿no? Sí, en realidad el silo bolsa cumple con la función de elevar la temperatura, activar el crecimiento de la maleza y como está oscuro la planta va como desgastando todas las reservas por eso el cebollín termina agotando las papitas que hay en el suelo eh, con sordo no sé, nunca tuvimos ese problema y no te puedo decir sé que hay plantas que se activan con la luz y sé que hay plantas que se activan con la oscuridad indudablemente el cebollín dio la pauta de que se activa con la oscuridad y no es cualquier espesor de nylon que soporta, porque al activarse con la, el cebollín, con la oscuridad, si nosotros ponemos un polietileno sí. negro eh, de poco espesor, lo perfora, sí, sí. tiene una el sorbo, fuerza. El sorgo también lo perfora. Acá no perforó eh, porque tenemos otras partes de la huerta que tenemos cubierta con eh, eh, las bolsas de la plastillera y, y el sorgo de alipo la, la perfora. Quiero contarles que el nylon era un nylon de un colchón, no teníamos nylon, así que es eh, prácticamente nada. Muy... Pero el nylon lo pudimos guardar, lo rescatamos, esperemos usarlo este año de vuelta. Y, esta nueva... y, y es eh, muy finito y eh, lo que va del tiempo que ya sacamos en ese lugar todavía no eh, brotó sordo de depo. Así que creemos que en el, sub, en el sector eh, tratado y logramos el cometido, que era realmente eliminar todas esas reservas de los isomas del suelo Bueno, buenísimo. Esperemos que haga muchos recuento, así tenemos los datos, ¿eh? porque así vuelven otra vez a contar. Bueno, muchísimas gracias, esperen que les voy a dar... Es <tose> e e un humilde presente para que se acuerden de nosotros y... Sí, protectores. Ah, bueno, ahí está. Muy bien. Bueno, no a tenemos certificado eh, bueno, muchísimas gracias. Vieron que siempre con.